Y hoy te cansaste de usar Después de un largo tiempo Tú decides regresar Cargado bienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez